vamos a ver una pequeña introducción al slicing con matrices. Tenemos aquí una matriz de 3x4, la volvemos a crear, y lo que vamos a hacer ahora es extraer la primera de las filas. Bueno, pues para ello ponemos el nombre e indicamos el número de la fila. Una coma para indicar la columna y con dos puntos indicamos que vamos a extraer todas las columnas. De esta manera tenemos que extraer la primera de las filas, 72, 28, 35, que coincide con la primera de las filas. Ahora vamos a extraer la segunda de las columnas, pues para ello, después de la coma, tendremos que escribir la fila, la columna número 1, y las filas van a ser todas, para ella escribimos dos puntos, y ahora tenemos que extraer esto de aquí. 28, 39, 55. 28, 39, 55. Y ahora vamos a extraer una submatriz. Bueno, pues vamos a extraer, por ejemplo, esta de aquí. Pues para ello tenemos que hacer lo siguiente. Las filas van desde la fila 1 a la fila hasta el final. Entonces es desde 1 hasta el final. Y si queremos hacer de estas de aquí, tendremos que empezar en la 1, 2 y terminar en la 3. 3. Y de esta manera tenemos que extraer una submatriz formada por el 39, 58, 55 y 19. Aquí lo vemos. Y ahora vamos a ver una cosa que puede ser útil en el método de Gauss. Vamos a cambiar la última fila de esta matriz... Por la suma de la primera más la segunda. Bueno, pues lo primero que tendremos que ver es cómo se extrae la última fila. De esta forma extraemos la última fila. Vamos a verlo. Perdón, faltan los dos puntos. Aquí la tenemos. Bueno, pues ahora queremos que esta fila la vamos a cambiar y va a ser igual a la primera de las filas la fila 0,2 puntos, más la segunda de las filas, a 1,2 puntos. Y de esta manera aquí nos debería aparecer la suma de 72 más 83. Vamos a ver si eso es así. Vemos la matriz y podemos comprobar que 72 más 83 son 155 y exactamente igual con el resto de las filas.